Hola a todos, hoy traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en The Blade Witchers En la bruja de Blade Y bueno, nos quedamos más o menos por aquí, ¿vale? Eh, recordar que... Mira, aquí tenemos otra foto ¿Vale? Esta es de Jack, la encontramos en el capítulo anterior, ¿vale? Hemos empezado de nuevo Y os recuerdo que estábamos reuniendo piezas de la máquina de vapor Que esta es una antigua, que ya no se utiliza y llegamos hasta esta zona que es como otro campamento eh, vamos a regresar al campamento donde tenemos la válvula buena y a ver qué sucede cuando lleguemos a aquella zona eh, el juego como ya sabéis se desarrolló en 2018 es un juego de terror psicológico y si os gusta chicos darle una manita arriba para que yo siga trayendo el contenido al, al canal y de, de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo últimamente Y no os se olvide de que hay un, un servidor de Discord, ¿vale? Por el cual os podéis unir y, y podéis hablar conmigo Para sugerir pues nuevos vídeos o cualquier cosa que queráis traer que, O sea, que queráis que os traiga el canal Vale, vámonos a la zona del principio a la cabaña número A a ver si me deja ahora eh, no me va a dejar ¿o qué? está el freno echado y no me da la opción de, de coger el freno espera, espera, espera, espera vamos a ponernos la linterna que la linterna es nuestra amiga, ¿eh? Sin la linterna, caca. A ver, me voy a bajar un momento. Y a ver si me puede dar la opción de, de darle al freno. A ver. Que está como... Pues parece que... Que no nos dejan ¿no? A ver ahora Ahora Vale, es que sabía Cómo quedado pillado Vamos hacia adelante Y eso Vamos a ir al campamento Número B Me parece eh, Que creo que era Y allí es donde teníamos La válvula Así que A ver qué nos encontramos Ahora cuando lleguemos A ver qué sucede Como ya sabéis, el... no se ve en nada cuando es de noche Aquí está... Ah, mira, el campamento B No, el campamento B el que hemos estado anteriormente Este es el campamento A Voy a parar por aquí la vagoneta ¿Vale? Y ya hemos llegado al... a la zona eh, Gente, creo que tenía también por aquí un mensaje de voz Que no sé si... A ver... Ya no puedo hacer nada, ¿no? Creo que lo escuchamos. Exacto, lo escuchamos la, la otra vez, ¿vale? Así que no puedo hacer nada. La puerta la tengo que abrir ahora de nuevo, me parece. Pero primero voy a intentar poner aquí la, los objetos que nos faltan. Ok, eh, creo que no se me ha guardado el punto y tenemos que ir de nuevo a la zona de mantenimiento porque nos falta una, una pieza. Voy, voy a ir a la zona de mantenimiento, así ya os la enseño. De todas maneras, eh, la cinta creo que la tengo. A ver, esto no lo quiero ahora mismo. Tenemos la grabación, ¿no? <coughs> la de la máquina, efectivamente. Y la vamos a ver de nuevo para recopilar un poco. Vale, nos pone que lo tenemos que encender. Ahí me está mostrando la válvula. Y a ver si abre la puerta... Ahí estaría abierta la puerta Vale, perfecto Aquí teníamos el mapa Del cobertizo El cobertizo del man de mantenimiento Tenemos que ir otra vez de nuevo Y las notas pues ya las hemos cogido Perfecto Aquí creo que ya no tenía nada más No, que lo cogí todo Y bueno, nos vamos a acercar de nuevo a la, la zona de mantenimiento En la vagoneta, siempre ir en la vagoneta No os recomiendo que vayáis de, de pie, o sea, de pie, andando De pie, sí, hombre, o si no, a ver cómo va y avanza Vale, vamos hacia atrás y vamos a quitarle el freno Ah, oh, bueno, no, espera, espera, espera espera Para, para, para Que ya tenía el desvío quitado, es verdad Ok Así que vamos a ir de nuevo a la zona de mantenimiento. Espero que no me salga un bicho, porque la otra vez que vine por aquí me salió, ¿vale? Esta zona ya la tenemos desbloqueada, así que perfecto. Y eso, habría que venir aquí a la zona de mantenimiento, a la cabaña, que son las tres últimas... O sea, son las únicas zonas que tenemos. ir Y venir hacia, hacia donde está esto. Y recoger lo que nos falta ¿Vale? Esto lo hicimos en el capítulo anterior Por eso no me estoy entreteniendo mucho Lo voy a mostrar más que nada un poco mmm, Para recordar Pero no me voy a entretener Porque ya lo hice en el episodio anterior Si no íbamos a estar haciendo las dos cosas a, O sea, las la mismas cosas en dos episodios distintos A ver, eh, por aquí Mando al perro Vale, y esto sería la pieza que nos haría falta para poder cruzar, eh, para quitar el tronco Venga, va, va, a ser útil Si tenéis perro, dejad eh, en los comentarios un icono de un perro O bien, eh, ponéis el nombre de vuestros perros, a ver cómo se llaman Venga, ¿qué queréis coger? no lo ha cogido no sigue ahí dando vueltas es que alguna vez se tarda ¿eh? vale, ya la traí y esta sería la segunda pieza que nos hace falta para la válvula uy, espérate que me estaba agachando cuando no así que nos vamos a ir rápidamente hacia allí vamos a dar marcha atrás porque es mucho más rápido y nos vamos de nuevo hacia el campamento ya veis que no, no se ve nada ¿eh? si no tenemos la linterna, caca esto es como el oldad ¿vale? es lo único que en el oldad pues la linterna si sí se nos acababa aquí pues no vale, yo creo que hay una cosas así ya nos vale a ver esto lo voy a cambiar ya para poder cruzar ahora Perfecto. Y vamos a poner la última pieza que nos falta. Tú era, tú era, que me quedo pillado ahí. Eh, la última pieza que nos falta para completar la válvula de. O sea, la, la máquina de la válvula, ¿vale? De vapor. Esto vamos a encenderlo. con la cámara que nos hace falta y eh, sería cuando pone el carbón para que funcione la, la válvula vale Uy. Vale, te tengo que echarla un poco más para acá Para que... Ok Es por el, por el otro lado ahora Tengo que cerrar esta Vale Y de nuevo está subiendo otra vez la presión Tengo que mantenerla aquí, en 75. Eh... Vale, ya, ya hemos desbloqueado el camino. Ya hemos conseguido que quitar el tronco. Así que vamos a avanzar en la historia subiéndonos en nuestra carretilla. Vale. Pues vamos a darle de toda caña y nos vamos hacia delante. Que yo supongo que iremos. Eh, no no no no no espera espera espera Que me ha ido... O sea, que, que me está mandando al otro camino que no. Es por aquí, ¿eh? Ya que lo hemos desbloqueado tenemos que ir hacia esa zona, ¿eh? Vale, nos vamos a parar. Voy a bajar, voy a cambiarlo otra vez. Perfecto. Pero si estaba puesto, estaba puesto hacia el otro lado. No lo entiendo, espérate. Espérate. Voy a probar poniéndolo... O sea, estaba en esta dirección, ¿vale? Así que voy a probar poniéndolo hacia el otro lado. Y si veo que otra vez me manda, pues lo cambio y ya está, ¿vale? Pero es raro que me mande hacia la misma dirección Vale, esto aquí Y nos vamos Sí, sí, sigue mandándome hacia, hacia el mismo sitio Pues espérate Vamos a intentarlo una vez más Y si no, pues vamos hacia este lado y ya está Yo, hombre, si he desbloqueado el, el árbol Tengo que ir hacia adelante, ¿no? Qué A ver si ahora me deja Que antes, ya sabéis, estaba puesto Si... Sí, el túnel, si no Pues vamos hacia adelante, vamos C'mon. Y no pasa nada? Vale, ahora yo creo que sí que nos deja. Perfecto. Nos vamos para San Mil. viene, ¿no? Sí, vale. Eh, estamos pasando otra vez por el mismo puente que antes no estaba eh, mandando en círculo, ¿vale? Estamos yendo al principio y de momento está la cosa tranquila. ¿eh? A ver si no nos aparecen otra vez los hombres eh, árbol. Allí está el túnel que hemos dejado Así que... Que eso, gente, que de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando Y como ya estaba diciendo antes Que el, el Discord lo tenéis para poder hablar conmigo O mandarme cualquier sugerencia Vale, estamos de nuevo en la zona donde estaban los, los arbustos chungos ¿eh? Ok Vale, están por aquí, ¿eh? <coughs> Allí hay uno Aquí hay otro Creo que le tengo que apuntar con la luz para pa no recibir daño. Que es como los hombres al busto. ¡Uy, coño! Vale, funciona, funciona. Eh, no sé a qué zona tengo que llegar, eh, pero espero llegar. Vale, eh, es como, como los hombres árboles, ¿eh? Hay que alumbrarlo Otra vez Ahí viene otro, otro, otro, otro, otro No, no, no, vale, vale La linterna es nuestra mejor amiga, ¿eh? Ve más rápido, no puede ir más rápido ¿No puedo ir más rápido? No. Se nos va a romper, ¿eh? Se nos va a romper. A ver, perro. ¿Está ahí? Uf, menos mal. Pues nada, ya no podemos volver de nuevo a nuestra camioneta. Ya no hay huerta atrás. Hostia, espérate. A ver, a linterna, a linterna, a linterna. Vale, vale, vale, vale. Hemos llegado a... Ok, se nos ha quedado sin batería la, la camioneta. A partir de aquí ya tenemos que ir a pata. Sí, ya no nos deja utilizarla. Pues vamos ahí, rapidito. Nos está entrando una llamada, espérate. A ver, vamos a cogerlo. Eh, llamada entrante de Jess. Jess, please. I need you. You need help, Alice. I tried to be there for you. I really did. But you keep pushing me away. You keep going deeper and deeper. Jess. Jess. No, Alice, I'm sorry, but I won't let you drag me down with you. God damn it. Yeah, I'm sorry. I'll call you later. Bueno, pues Jex... Eh, o sea, Jex no está muy contenta con nosotros. Eh, acabamos de llegar a Mill y está todo destruido. A ver, el perro quiere que vayamos hacia aquí, ¿no? Creo que ha encontrado algo. Y ya no es tan de noche, ¿eh? Ya mejor. Mucho mejor porque antes que no se veía nada. Vale, puntos de guardado, cosa que no me gusta... Bueno, me gusta porque no volvemos hacia atrás, pero... A ver, ¿el perro quiere algo o no? Supongo que por estas zonas tendremos que ir. Ahí hay algo, me parece, ahí arriba. En la zona de esto del agua no me da mucha confianza meterme, por lo que no me voy a meter por ahí. Y esto es como una especie de molino de agua, ¿vale? A ver si hay aquí algo. Que normalmente por las zonas estas suele haber fotos y cosas esas. Nada, ¿no? A ver, Buster está conmigo, ¿no? Vale. Estoy echando aquí un vistacillo por si encontramos algo... ...fuera de los lugares, pero no tiene pinta, ¿no? Vale. Quiere que vayamos hacia, hacia el molino, ¿eh? Estoy viendo una especie de generador... Aquí van a ver bichos, ¿eh? Lo estoy viendo, lo estoy presentando. Atento. Mm, vale, puedo estar está la cosa tranquila. Eh... ¿Buster? ¿Quieres algo? Ok. ¿Qué es eso? Algo Tenemos otro candado que no sé... No sé todavía la contraseña, ni de este ni del, del principio, que yo supongo que podremos volver en algún momento, pero de momento nada. Otra carta. Rafael. Y todos nos los encontramos mirando hacia, hacia la pared. Esto tiene pinta de que la han abandonado hace menos tiempo. Uy, aquí tiene pinta de que va, me voy a encontrar a alguien seguro, vaya. Vale, vamos a ir abriendo puertas. No me gusta tener las puertas cerradas. Y menos si tengo que empezar a correr o lo que sea. Vale, aquí que tengo. Otra otra cinta la vamos a, a ver. Voy a dejar esto así, la puerta abierta Que yo supongo que se nos habrá abierto la puerta esta Exactamente Vale, el perro está ahí que, que quiere que vayamos ya Que está ladrando mucho Vale, y me está diciendo el, el bicho este que no... O sea, el bicho, el... Espérate, antes de entrar aquí, antes de entrar, me da igual ver otra vez la cinta. Eh, voy a terminar de ver la cinta, a ver qué, qué ha pasado. Porque es que no me fío. ¿Veis? Eh, no sé si se ve ahí bien. La puerta está... Vale, no, no puedo grabar nada. La, la batería de la cámara sí se me gasta, ¿eh? Como estáis viendo. Uy, espera, ahí no. Voy a seleccionar otra vez la cinta. Eh, como ya sabéis, tenemos chuches para darle al perro. Ahora, si queréis, le damos una. Pero voy a terminar de ver la cinta a ver qué me encuentro por aquí. Espérate, ah, ahí. Vale, ya tenemos las dos puertas abiertas, ¿no? O oh, aquí no hay puerta, vale. Aquí... Ah, no. Será la puerta de ahí dentro, perfecto. Espérate. Antes de entrada, con mi amiga la linterna. Que si no, no entro yo aquí. Vale, y se supone... Que ya tenemos esto abierto, ¿no? Vale. Está cerrada. Está abierta, hombre, está abierta. Está cerrada, dice el colega. Vale, por aquí no tenemos nada. Los cajones. Un par de fotos, me parece. De nuevo. Esto es otra. Eh, Bárbara. Noblet. Ok. ¿Y aquí qué tenemos? Esto es como un dibujo raro, ¿no? Eh, 3, 3, 2, 4... ¡Ah, mira! Esto es creo que el código. Perfecto. Vamos a probarlo. Y por aquí ya no hay más nada, ¿no? Esto... Eh, vale, ahí no hay nada. Y exactamente eh, hay que probar aquí 3... 3, 3 A ver, lo voy a mirar otra vez de nuevo A ver, no, eso no Voy a mirarlo otra vez de nuevo, el código Eh, notas policial Todo esto, eh, todo, O sea, todas estas son las, co las cosas que hemos encontrado, ¿vale? El código es 3, 3, 2, 4, vale, perfecto A ver, 3, 3... 2, 4, perfecto. Y el de... El otro que encontramos, supongo que será igual. 3, 3, 2, 4. Vale, el molino. Esta puerta está abierta. Aquí ya no hay más nada. Uy, eso tiene pinta de que aquí va a haber alguien, ¿no? Sí, ahí tiene pinta de que hay alguien Y además se escucha, ¿eh? Exactamente, hostia Eso. Hey, hey, ¿me escuchas? El sangre aún es fresca Algunos de esos son ruedas verás tú ahora eh, otra vez estamos teniendo recuerdos de Vietnam eh vale ya eh, battle battle dónde está battle el perro que que venga allá Aquí tenemos como para regresar a la vida. Eh, esto todavía no lo vamos a hacer. Vamos a mirar bien el cuerpo. Si, si os fijáis bien, se parece un poco al malo de eh, Resident Evil 7. Eh, no tuvo ninguna... Directamente a la circular. Uf, no vean, ¿eh? Qué asco. Me da mucho asco la sangre, gente. Lo siento. A ver. Eh, mi linternita, guapo. Ahí está. ¿Vale? Y me voy a ver la cinta. Que no tiene pinta de que... O sea, no va a ser buena, ¿vale? Mm, creo que va a revivir el, tío, el colega. Y no me hace gracia. Espérate. Eh, esta no es. El asesinato. Vamos a verla. Eso es como el... Vale. Eh... Pues ya sabemos que no hay brujas. Que lo que es un zumbao. Que está por aquí rondando. Mi perro no sé dónde está ahora mismo Y no me está haciendo gracia De que no esté mi perro Entonces voy a bajar Voy a ir llamándolo Para que venga Porque estoy viendo que me, me va a pegar un susto El colega al otro No tengo arma, ¿eh? Para defenderme Creo que la luz, la luz efectivamente se ha ido, no? Hostia eh. vale, está el colega, eh. you. you killed Lannick. Did you see her? When you looked into their eyes, did you see her? Peter? me or, or what? si estoy viva, no sé si estoy muerta me está arrastrando, seguramente me lleve a, a la casa o un, a su base secreta, yo que sé en el bosque, o una cueva y es cinemática, vale no puedo hacer nada me sir what was elijah five i was the point man sir what are you trying to say soldier i led those men into the ambush sir I should have been court-martialed I couldn't stay not after that it wasn't your fault Ellis easy so easy oh you're so weak I was weak like you once see this knife I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak, pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough.